Un buen día, en esta oportunidad vamos a hacer un homenaje a ArcMap con 20 trucos o 20 tips para mejorar la productividad. El primero, abrimos este archivo trucos MXD, pero este le cambié el nombre a la carpeta. Anteriormente decía trucos ArcMap, ahora le puse un guión bajo, entonces cambió el directorio. Esto también puede pasar cuando compartimos nuestro proyecto a otra computadora. Entonces se mueven las direcciones. Es decir, no va a estar justo en la otra computadora, en disco D, SIG, trucos ARMAP, Puede estar en C o en cualquier otra ubicación. Esperamos que se abra ARCMAP. Y ya tenemos aquí ARCMAP cargado. Entonces podemos ver que las capas punto, línea y polígono muestran un signo de admiración. Y nos indica que no encuentra la dirección de las capas, la ruta original. Para solucionar esto podemos hacer directamente un clic sobre la capa. O también hacemos clic derecho. Propiedades. Nos vamos a la pestaña Source. Acá me dicen Location. Que está en DSIF Trucos, armap Pero yo le cambié de nombre a la carpeta. Y le puse un guión bajo. Por eso no encuentra. Y hacemos clic donde dice Set Data Source. O para también sacar este icono directamente. Set Data Source. Hago directamente un clic sobre la capa. Nuevamente un clic. Y me sale Set Data Source. Ahora aquí. Busco la carpeta donde están los archivos. En este caso sería Trucos Armap. En este caso línea. Le digo que es línea. Le damos agregar. Y ya se me solucionó. Grabamos el proyecto. Ahora, para evitar este inconveniente, hacemos otro truco, otro tip. Si vamos a mover nuestro proyecto a otra computadora o cambiar de directorio o cambiar el nombre de la carpeta, es muy importante que todas las capas estén dentro de un solo directorio. En este caso, Trucos Armap. Todas las capas en las que vayamos a trabajar deben estar en una sola carpeta. Entonces podemos hacer lo siguiente: en Armap nos vamos donde dice File, el menú File, nos vamos donde dice Map Document Properties. Y en la parte final donde dice Fat Names, activamos esta casilla que dice Store Relative Fat Names to Data Source. Aplicar, OK, Guardar. Ahora, una vez que movamos a otra computadora todo nuestro proyecto, se me van a cargar automáticamente todas las capas que están dentro de la carpeta activando este pattern name. Otra cosa importante que debemos saber en Artmap es por ejemplo las versiones. En este caso tengo la versión 10.8. Pero ¿qué pasa si yo muevo este MXD o lo comparto con una persona que tiene la versión 10.6, 10.4 o 10.3? No le va a abrir. Entonces para solucionar esto nos vamos donde dice el menú File. Y vamos a hacer clic en Save a Copy. Por ejemplo, Save a Copy y voy a grabarlo como trucos para la versión 10.4. Entonces, donde dice Save as Type MXD, selecciono la versión de ArcMap En este caso, 10.4, 10.5, 16, 10 la que necesitemos. Le hago clic en 10.4 y ya voy a tener mi MXD. Compatible con la versión 10.4. Caso contrario, si tengo una versión superior, no se va a abrir. Aquí también cabe señalar que, bueno, ArcMap, en este caso la 10.8, va a abrir todas las versiones inferiores. Ahora voy a hacer Zoom to Layer, esta capa grande. Clic derecho, Zoom to Layer. Y vamos a usar queries o Consultas. Por ejemplo, yo tengo esta capa de todo el país. Pero yo solo quiero que me muestre o que se me cargue o solo trabajar con este polígono donde están los puntos sin necesidad de eliminar el resto de polígonos o crear una nueva capa para eso hacemos clic derecho sobre la capa nos vamos a propiedades nos vamos en la pestaña definition query y en query builder nos sale esta ventana en la cual le vamos a decir de acuerdo a la tabla de atributos que yo solo quiero que me mantenga este polígono entonces vamos donde dice dpa desprop decimos que es igual, get unique values, entonces aquí selecciono el polígono que deseo mantener, en este caso le voy a dejar en loja, ok, aplicar, ok, puedo hacer un zoom, ya me queda solamente este polígono, Ahora, ¿cómo puedo hacer un zoom solo a estas capas vectoriales que están internamente? Por ejemplo, a puntos, líneas y polígonos. Puedo seleccionar directamente las tres capas. Clic derecho. Zoom to layers. Y me hace un zoom a las tres capas. Otro problema común suele ser cuando queremos grabar un shapefile en un directorio o en una carpeta y está configurado para que grabe en una geodatabase. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, con la capa línea. Clic derecho. Data, Export Data y vamos a buscar una carpeta donde grabar. Acá en Trucos Armap voy a grabar, por ejemplo digo Línea 2. Le hago clic en Save y me sale este error, Error Saving Object. Esto es muy común entre las preguntas. Entonces para que me lo grabe como Shape File, debo asegurarme que en Save As Type no esté activado File in Personal geodatabase. Feature class, porque en este caso solo me permite grabar dentro de una geo geodatabase. Para que me acepte un de directorio, debo seleccionar shapefile. Entonces ahí sí lo puedo grabar como shapefile. Ok, no lo voy a agre agregar y ya está grabado. También vamos a ver cómo hacer medidas exactas en la edición. Por ejemplo, si yo me pongo en el modo Start Editing, para las capas de líneas, polígonos y puntos, si por ejemplo selecciono la capa puntos y voy a crear un nuevo punto Voy en Create Features Selecciono para puntos Punto Y quiero un punto con coordenadas exactas Entonces hago clic derecho Absolute XY Aquí podemos ver que puedo ingresar coordenadas exactas Por ejemplo, solo modifico unos valores Le doy Enter Y ya tengo mi punto aquí Limpio selección, lo mismo pasa con líneas, por ejemplo línea, voy a hacer una línea que tenga dimensiones exactas. Hago un clic y ahora hago clic derecho y voy a seleccionar donde dice Direction Length. Entonces puedo decir acá, yo quiero en dirección que sea a 90 grados y una longitud de 100 metros. FNF2 y termino mi línea. Acá también es muy importante, si van al editor, en Options, en Units, que configuren el sistema angular de unidades. En este caso estaba Polares, por eso me puso 90 grados acá, pero considerando el sistema de coordenadas polares. Si le pongo el North azimuth, le damos a Aceptar. Repito el proceso, clic derecho, clic derecho, Direction Length, la dirección 90 grados, la longitud 150 metros. F2 pulso para terminar la edición. Y ya tenemos con dimensiones exactas. Lo mismo pasa con polígonos. Polígono, marco el primer punto, hago clic derecho, dirección, dirección 90 grados, longitud 50. La primera línea, la siguiente, Direction, 180 grados de dirección y de longitud 50. Y la siguiente, clic derecho, Direction, Length, sería 270 y de longitud igualmente 50. Entonces tengo un cuadrado exacto. Finalizo edición con F2, en limpio selección. Editor, Stop Editing, grabo los cambios y de esta forma pueden ver cómo trabajo con medidas exactas. Ahora vamos a ver cómo so sobreescribir procesos. Tal vez no sea muy útil, pero les puede servir de ayuda en algunos casos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un buffer de la capa de puntos, me voy en Geoprocessing, Buffer, Input Feature, selecciono la capa de puntos. Y yo quiero que se grabe .50, por decir, punto .50. Eh, la distancia pongámosle 50, le damos ok y me ha creado un buffer de 50 metros. Ahora, suponiendo que lo deseo repetir nuevamente y con el mismo nombre, porque tengo más puntos o cualquier otra cosa, o por decir solo quiero hacer el buffer para un punto, entonces desactivo los polígonos, selecciono estos dos puntos, uno o dos puntos, y va a tener el mismo nombre, entonces voy en Geoprocessing, Buffer, Selecciono puntos y se va a llamar buffer 50, 50. perdón. La distancia 50. Y vemos acá que me sale un mensaje que no me permite porque ya existe este archivo. Entonces, para solucionar esto, cerramos. Nos vamos donde dice geoprocessing, el menú. Vamos en geoprocessing options. Y en general, en la pestaña de la sección general, activamos esta casilla que dice overwrite the output of geoprocessing operation ok repetimos el proceso geoprocessing buffer input feature puntos se va a llamar puntos 50 acá ya a vuelta me sale una advertencia que ya existe y lo va a sobrescribir. le damos 50 y le hacemos clic en ok activamos la capa punto 50 y podemos ver que me hizo el buffer con el mismo nombre. En mi caso lo voy a desactivar porque no lo requiero más. Ok. Ahora vamos a ver también cómo resaltar campos en la tabla de atributos. Por ejemplo acá en esta capa que dice GeoPro 2010. Clic derecho Open Attribute Table. Tengo algunos valores. Y, y suponiendo que quiero resaltar alguna columna. Entonces hago clic derecho, propiedades y me voy en la pestaña Fields. Acá en Field, por ejemplo, si desactivo todos, todos los campos, le doy a Apply, no me queda ningún campo. Puedo activarlos a mi gusto, por decir, Apply y solo se me activan estos campos. Ahora, si quiero resaltar, por ejemplo, yo quiero resaltar el que dice el PE código 593, entonces me voy a ese campo. En la parte derecha donde dice highlight, le digo yes, ok, y me queda resaltado este campo. Y podemos ver, suponiendo que le quito el, el carry, definition el carry, lo elimino, le doy ok, y pueden ver, acá, que está resaltado ese campo. Otro tip importante es a veces, por cualquier error, cerramos la tabla de contenidos. Hacemos clic involuntariamente y no sabemos cómo recuperarla. Vamos en el menú Windows, hacemos clic donde dice Table of Contents y la traemos de vuelta a la tabla de contenidos. Ahora vamos a ver cómo poner un grid de coordenadas planas y geográficas, es decir, dos grillas, una para coordenadas planas, otra para coordenadas geográficas. Pasamos al Layout View. Es decir, voy a hacer un Zoom to Layer a la capa grande. Limpio selección. Entonces hago doble clic en Layers o clic derecho. Propiedades. Me voy donde dice Grids. Y hago clic en New Grids. Y por ejemplo, una de coordenadas geográficas. Hago clic, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Aplicar. Y ya tenemos un grid de coordenadas geográficas. Si deseamos agregar un grid en UTM, es muy sencillo. Vamos en... New Grid, en Measure Grid, Siguiente, dejémonos en un solo valor, 4, 400.000, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Apply, si hago un Zoom, podemos ver que tenemos dos grids, uno en coordenadas geográficas y otro en coordenadas UTM. Un problema en los grids de coordenadas UTM es que me salen 6 ceros después del punto. Esos seis decimales. Para eliminarlos hacemos lo siguiente. Clic derecho. Propiedades. En Misure Grid que es la UTM vamos a hacer clic en propiedades. Acá también le podemos dar formato. Nos vamos en labels. De paso le cambio el tamaño. Y también el color. Nos vamos donde dice additional properties. Nos vamos en Number Format, y acá en Numérica, en Rounding, dejamos en cero. OK, OK, OK, Aplicar. Y también podemos modificar las coordenadas geográficas, intervalos, por ejemplo, le vamos a dejar en 10 para que no interfieran con las otras. OK, OK. Y así tenemos dos grids. Ahora, suponiendo que solamente me quiero enfocar en mis tres capas, en las iniciales, las selecciono, sum to layers, y también deseo hacer un mapa de ubicación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos en insert, data frame, insertamos un nuevo data frame, y acá en este data frame vamos a pasar la capa que dice GeoPro 2010. La copiamos, podemos hacerle un zoom tal vez solo a la parte continental. Ahora para configurar el mapa de ubicación hago clic derecho en el nuevo data frame, clic derecho, properties. Y me voy donde dice Extend Indicators, el Data Frame Layers, lo paso al otro lado y le damos OK. Y pueden ver que me genera en el mapa de ubicación justo el punto donde se encuentra esta parte de mi área de estudio, si yo a esta parte lo activo nuevamente clic derecho Activate, reduzco el zoom, lo alejo pueden ver cómo se me va marcando es decir el mapa de ubicación esta área de estudio me indica en dónde corresponde de la parte global, voy a insertarle un norte para el siguiente paso que sería rotar el data frame Cualquier norte, ok. Ahora, suponiendo que por mi diseño, mi estilo de la presentación, necesito rotar el mapa. Entonces hago clic derecho en este data frame. Properties. Me voy en general. Y donde dice Rotation, voy a rotar los 45 grados. Le damos Apply. Le damos OK. Y pueden ver que también el símbolo del norte se rota ahora vamos a ver cómo fijar la escala es decir esta escala que la vemos actualmente no quiero que se modifique actualmente está en un y no quiero modificarla entonces hago clic derecho en el data frame properties y nos vamos donde dice data frame y donde dice extend está automática le vamos a dejar fixed scale y aquí seleccionamos la escala que deseamos fijar le damos a aplicar ok y pueden ver que ya no puedo modificar la escala y también los botones de zoom ya no están activos otra cosa que vamos a ver es cómo seleccionar el tamaño de papel por ejemplo a 1 a 0 si no tengo una impresora que tenga ese tamaño nos vamos en file nos vamos donde dice page and print setup Podemos ver en la impresora actual, si voy en Paper Size, en el tamaño de papel. Por ejemplo, no tengo A0, A1. Si quiero seleccionar ese tamaño de impresión, debería cambiar de impresora. Puedo usar la de Adobe PDF. Por ejemplo, en este caso, tiene desde A0. O simplemente en Map Page Size, desactivo esa casilla que dice Use Printer Paper Settings. Y de esta forma, donde dice Standard Size... Puedo seleccionar todos los tamaños de papel estándar. Por ejemplo, A0. Si le doy clic en OK, podemos ver que ya tengo el mapa en A0. Voy a regresarle a A4, que estaba configurado por defecto. Simplemente cambio a mi impresora actual y activo las configuraciones de la impresora. Ok ahora vamos a ver cómo imprimir un GeoPDF. nos vamos en file es decir vamos a exportar en pdf nuestro archivo donde dice export map en export map en file name dejamos el nombre y en save as type busco pdf Busco pdf acá puedo configurar la resolución y nos vamos en la pestaña advances y en layer en attributes selecciono export pdf layer en feature attributes y también me aseguro que esté activada esta casilla que dice export map Georeference information save ahora en la carpeta abro el archivo pdf y tenemos aquí nuestro mapa ya tipo geopdf geopdf porque tengo acá activado por ejemplo en acrobat las capas pueden ver que voy desactivando en layers voy a desactivar las grillas la capa de puntos o cualquier otra capa disponible este sería un geo ahora vamos a ver cómo definir la extensión de trabajo especialmente esto es útil cuando manejamos datos raster por ejemplo acá tengo estos puntos y voy a interpolarlos voy en art toolbox si voy en espacial analysis tools interpolation por ejemplo IDW, Input Feature sería la tabla, el campo a interpolar sería por ejemplo T, le damos clic en OK. Ya nos hizo la interpolación, pero podemos ver que el tamaño del raster o la extensión espacial está acorde a los puntos extremos sea en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Pero si sí deseamos que cuando Interpole tenga el mismo tamaño que esta otra capa que tenemos de fondo. Entonces nos vamos donde dice Geoprocessing, Environments y donde dice Processing Extend. En Extend vamos a decirle que sea Same as Layer IDWPTIF, que sería esta capa. O aquí podemos personalizar la extensión espacial, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha. Le damos clic en OK. Ahora nuevamente vamos en Art Toolbox. Ejecuto la misma herramienta con el mismo proceso. El campo T, le damos clic en OK. Y ya me hace la interpolación usando la extensión espacial de esta otra capa que configuré previamente. Pueden ver. Y finalmente vamos a ver cómo activar un base map de imágenes. Por ejemplo, las imágenes de ESRI están con una muy buena calidad. Para esto nos vamos, donde dice File, Add Data, vamos a hacer clic en Add Map Y tenemos diferentes basemaps, por ejemplo selecciono el primero, Imagine, Agregar, esperamos que se agregue. Y esto puede ser un entre comillas agregar las imágenes de Google Earth, aunque ahora Earth ya tiene, como les menciono, unas imágenes de muy buena calidad casi en todas las partes del mundo. Y como podrán ver, me ha cargado el base map. Si yo hago un zoom, tiene una muy buena resolución esta imagen, que sería casi igual a la de Google Earth. Muy bien, esto es todo lo que les quería compartir en este homenaje a Armap, que en realidad ha sido la aplicación con la que más he aprendido SIG sí, en lo personal. Solamente he dejado 19 trucos, porque el truco número 20, quiero que lo dejes en tus comentarios. Si te gustó este video, dale una manito arriba, suscríbete al canal y compártelo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.